Spider-Juan, gracias, gracias por acompañarnos en mi final de winners. Acá iniciamos con todo. Muy bien, vamos a ver. Uf, rapidito, castigando Magneto, eh. De muy buenas hechuras, no te muevas, le dice, maldito, no ves. Que te voy a matar. Inicia con todo. Ahí, pollo, muy bien, aletargado, atorando, trabando a su rival. No dejándolo salir No soltándolo hasta el momento Y venciéndolo de manera estrepitosa Descomunal Muy bueno el ataque por parte del mexicano Y ahí está venciendo Magneto Lo deja vivo con un pixel Nada más para rematarlo Buenos movimientos Y ahora Tormenta arriba ¿Tiene? Vámonos, confirmación Es buena, cochugacure también, sin dejarlo caer 33 golpes sobre Tony Stark Y ahora lo regala a Sentinel Apoyo, al menos uno Dos movimientos, excelente. 40% de sangre el que le roban ahí a Sentinela. Por cortesía de pollo, amigos. Así que veremos en la esquina del dolor. Lo tienen ahí el androide. No lo suelta, Jack. Qué bárbaro, qué juego el del argentino también. Para atacar con todo. Cañón de protones, no sirve. No queda expuesto Iron Man. Bien aprovechado, se va Sentinela. Apenas hace el cambio. Reingresa Tony. Así lo vence. Acá Jack. Y está completamente solita Tormenta para definir. Muy bueno, el primer, nivel 1. Gana el nivel 2. Y eso, confirma abajo 3. Otros 3 hits. Ingresa ahora Zylo como asistencia. Acá la va a vencer. Hermosa combinación. Muy buen inicio para Jack 34 Acá Spider. Y consigue el primer punto a su favor. <risa> ya, ya, ya seguimos amigos, 1 0 arriba Jack de Argentina buenos ataques invasivo lo que está consiguiendo Jack. también pollo, ninguno ataca no se respetan, llenando barras ahí está la estrategia del DHC como dice Spider Juan busca el crossover, no lo logra Jack otra vez hacia abajo Tampoco el factor. Muy bien. Cambio forzado, no. Buena barrida. Bueno, es el snap. No lo suelta. Arriba, abajo. Qué bien lo vence, Pollo. Impresionante el movimiento. Y así recibe a Tormenta. Que por fin pudo responder, aunque al final rápido se lo lleva otra vez arriba. Y ahí está, descomunal, el ataque por parte del mexicano. Mira, Pollo. Tira, Pollo, por la espalda. Hazme tuya, le dijo que... Aprovecha el mexicano y lo empata Uno igual es rapidito Muy bien Tormenta y Magniro Así inicia el tercer punto de la persona. Veremos de qué cuadro salen más correas Gracias a todos por acompañarnos Muy bien Cambio forzado para Tormenta De Jek Busca rapidito con mucha velocidad bien se ve esto, está para bien la reta, ¿eh? al máximo, se van a entregar con todo, buena, ya lo levanta ahí en magneto, cambio también para Silo. no puede atacar en estos momentos, se lo quita de encima, y veremos, muy bien, buena, lo no lleva por los aires. Creo que ahí se escucha. dígame nada más si se escucha el sonido, por favor. Viene el Chop, güey. Buena. Tempestad magnética. A distancia para Pollo, que no soluciona. Otro. Buena. Responde con lo Y Granizo para Tormenta. Y Jake 34 hace el propio cambio, Pollo, que no se había visto Tormenta hasta el momento en la pelea. Y ahora sí. Viene nivel 1. Se lo aguanta levitando y llenando barra por ahí, Jack. Se escucha. Gracias, gracias. Ya con eso. Arriba bien el pollo. Bonito el cross up que logró ahí. Mira nada más cómo le responde y vence a Magneto. Descomunal ataque. Para Pollo, mi estimado Alberto. Muy bien. este pollo se la sabe de todas y todas. ¿eh? De todas, todas, ahí ¿eh? por todos los ángulos. Vaya que sí. Muy bien. El granizo para Jack sigue atacando a distancia viene la lluvia de granizos que no fructifica no sirve de nada y se sigue andando muy bien ahí está cayó tormenta para para Jack y está cerca de vencer no lo va a salvar a nada ni nadie absolutamente nada ahí a Jack 34 y va a retomar la ventaja apoyo se va a ir al frente 2 a 1 amigos ya le va a dar la vuelta muchas gracias ahí está ya quedó ya quedó el sonido Spider todo correcto ahora sí muy bien Vámonos. Cerca de vencer. Pero quién? ¡Muy buena! ¡Es con todo pollo! Y comparten gol. No Muy bien. No quiere serlo con todo. <risas> Así es. Definitivamente tiene que regresar. Hay cambio forzado rapidito. Y a ver qué es lo que nos puede mostrar también ahí como respuesta. Jack, porque se vio superado, ¿no? Se ve muy superior, se vio muy superior en el primer punto y después se ha visto superado eh, con demasiada y muy holgada diferencia para apoyo. Mira, ahí está el snap, papá, qué bien lo hizo con Magneto, con esto, está desequilibrando la reta a su favor y está venciendo hasta el momento. Enrique Aguirre, gracias, retos muy buenos, gracias, hermano agradecido, muy bien, cambio forzado ahora para Magneto, no habrá Snap, no había asistente para Pollo y va con todo ahora, Granizo, muy bien, Tempestad Magnética, no sorprende, por ahí el que sí lo hace en estos momentos es Pollo y está venciendo, cure 4 abajo, no llega, eso es, es todo para Psylocke y Pollo se está enrachando acá, mi estimado Spider, se está enrachando y no le está permitiendo regresar a Jack 34. El tercer punto está en la bolsa. Parece que será el 3 a 1, amigo. Y ahí está, confirmando Pollo. El 3 a 1 a su favor. Muy bien. Y sé cómo hacerle para que suene más. No te preocupes. Estoy en eso. Who will Eddie Brook, gracias por ese poderoso like. Muy bien. A ver ahora amigos, gracias a todos por echarse la vuelta con nosotros. Les pedimos de favor ese poderoso like, ¿no? Para nosotros un, un, un like es llegar a más, más hogares, ¿no? Es para que sus noticias aparezcan por ahí y los amigos, los amigos en común puedan llegar también a nuestra a nuestra comunidad. Los amigos de Marvel contra Cap con dos. Y poder sumar, sumar un poco más Gracias a todos De verdad, agradecidísimos Vamos a ver, ya vence En lo que estábamos ahí con el speech Vence Pollo, ¿no? Y ahora ambos Guardan distancia, llenando un poco la barra Pollo, vaya Que está castigando, ¿eh? A Crash Spider, no quiere Darle rienda suelta A Jack. y quiere acabarlo Cuanto antes, va firme hasta el momento El mexicano muy buen juego, de verdad me tiene sorprendido Pollo con ese nivel. Vaya que sí. Va a ser muy interesante de pronto ver a Ion Seti contra Pollo, ambos muy poderosos con MCP. Veremos entonces qué es lo que ejecuta acá Jake, del argentino, qué bien lo hizo, no pudo levantar al final. A la tormenta del paisano se regaló Magneto. ¡Hazme tuya! Y aprovecha con todo el cochuga Muy bien, define también tormenta. Con esto asegura al menos un personaje peligroso, ¿no? De pollo a Jack. Y quiere vencer. Buen antiaéreo. Busca rápido la puerta para ejecutar y lograr vencer. Aunque se la está complicando. Ahí, Jack 34 apoyo que quiere acabarlo, no se ve, no se ve por dónde, ¿eh? no se ve, ambos arriesgando, cuidado que Pollo está remontando, se está acercando, siempre tuve el trauma de no dejar barras de poder sin gastar, siempre hay un círculo infierno dedicado a los que dejan un montón de barras sin usar Sí, güey. Es, es, es el enigma del tercer milenio, ¿no? saber en qué momento utilizar las barras, los recursos Está el granizo para apoyo tiene dos personajes Una asistencia le permitiría romperlo a Jet. Una asistencia más de Psylocke Y la está buscando y se come rápido el slam ahí Para Psylocke la lanza de nuevo Ahí el mexicano se aguanta, no puede vencer, se cayó a Tormenta Va a ingresar eh, Psylocke azul para apoyo Siete segundos en el reloj Cerca de vencer Aguanta Jack, no aprovecha No arriesga nada el mexicano Ahora sí lo hace, se lanza al frente Dos segundos, un grab Les dio la vuelta De último segundo practica, No, ¿Qué pasó? El pollo practicando lo que le enseñé Dice Freddy Sualo Muchas gracias, muchas gracias Ahí está, ahora sí, se escucha mucho mejor El sonido está lí, Nítido, amigos Pulcro en estos momentos La imagen también Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy bien. ¿Cómo ves? Eh, ahora sí. Eh, mi estimado Spider, todo listo. Perfecto. costó. Costó, pero ahí está. Ahí va. Venga. Match, match point para apoyo. Que quiere final de winners. Y respondiendo hasta el momento, ¿eh? Siendo la gran revelación. La cenicienta del torneo acá. El mexicano lo levanta. Y que bien ejecuta el cross-up ahí. Prácticamente buscando el snap, pero no pudo, no lo permitió. Hank tampoco tenía recursos y manera de contrarrestar a su rival. Granizo para tormenta. Otra vez, Camón le dice, acércate. No puede. Vámonos. Lanza el nivel 1. Se aguanta un poco, pollo. Lanza, lanza el Magnetic Tempest. Le sirve la tempestad magnética. Y está aguantando Pollo, no riesga, recién consigue el air grab ahí. Jack lanza otra vez el Tempest, no funciona. Otra vez, eliminado por parte de Jack. De nuevo el Tempest y el Granizo. No sirve. Mucha distancia, mucho soneo. Para Pollo en estos momentos hay cambio. Ahora sí ingresa Tormenta. Y puede hacerlo. Y está ejecutando. El granizo lo venció en velocidad. Casi conseguía el snap también ahí Sobre Zaylook lo está ejecutando en estos momentos Lo venció Va a ser victoria para Pollo Y estará en la final de Winners Spider Juan 5 a 1 Sobre Jack 34 Muy bien ahí, Muy poderoso Muy poderoso Pollo Y me, me comentan que sigue León Peruvia en contra sefi La otra final de La otra semifinal de Winners, winners Muy bien muy bien mabel Warrior insta con Sentinela Cable y Capitán Comando por su parte Sentinela Cable y Capitán Comando también para León Peruvian, ambos se inician con la con un mirror match, así que veremos qué es lo que nos muestra. Muy bien, vamos a ver, ¿cómo van? Ahí están muchachos, digan por favor, si se mira bien, confirmen. Gracias Valleto Carmona, con todo, cable 1. Busca intempestivamente por ahí León Peruvian no le resulta la jugada Y ataca A ver latigazo, sí Qué buena Con todo, mucho mejor, dice Guadarrama Bueno, muchachos, así va a ser ¿Qué te parece, Spider? Sí, claro uh, Hay que ir este, agregando a los otros sí. amigos que Dile, dile que nada gusta. más a ellos que me agreguen, porfa Y yo con mucho gusto Primer punto para León Peruvian de manera destructiva acaba con Mobile Warrior 1-0. ¿Cómo viste el primer punto para León Peruvian, Alberto? Oh, aplastante de parte de León Peruvian. La tiene ya bien hecha. Y creo que, si mal no recuerdo, no es la, no es la mejor que tiene León. Creo que todavía utiliza Tormenta y Amateur. Muy bien. Vamos a ver entonces. ¡Qué bien! todo sobre cable y sentinela para león peruvian que tiene en color negro a su sentinela spider juan eh, acompañándonos amigos esta noche muchísimas gracias asistencia para cable buen dp el de marvel warrior ahí ataca por zona ambos levitando en estos momentos en el suelo las asistencias ninguno impacta muy bien lanza el ataque 1 lanza 2 Aprovecha con todo Mabel Warrior Ingresa Cable, que eh bien le, Lo lleva hacia el aire también Un Erichai en el aire, air throw hermoso Para León Peruvian, lanza el level 1 Por la espalda va a castigar quién Lo hizo Centinela Le sale el recurso León Leon Peruvian Acá define sobre Tormenta 2 Nada más, pudo haber hecho mucho más Saludos, Saúl Rivera Gracias hermano, buenas noches Otra más, ingresa Cable Cambio forzado todo sobre centinela Cerca de vencer Muy bien Cae Tormenta para Mabel Warrior Y está cerca de vencer Acá el Player 2 y conseguir su segundo punto Pero de una se lleva a dos De un movimiento Mabel Warrior con cable Ese latigazo con el láser Vence a los dos personajes de León Peruvian Y esto se está poniendo sabroso Spider, eso, le regaló Le regresó una cuchara de su propia medicina León, define a su favor esto y está cerca de vencer. Cerca del segundo punto está León Peruvian. Y cuidadito que se está gestando una diferencia complicada de vencer. Para Mabel Warrior. Alberto. Para León. Muy bien. A ver qué es lo que sucede. Buena reta, dice. Gracias a Manuel Quesada por las estrellitas. Gracias, viejo. Gracias por el aporte. A ver. Continuamos entonces. Mabel Warrior. Persiste con Cable, Tormenta y Sentinela. Por su parte sale Tormenta del roster para León e ingresa a Comando. Bien, asiste con todo Tormenta, consiguiendo el level 1. Por ahí Mabel, otra vez, buena defensa para el player 1, el peruano, amigos. Lo lleva al frente, afuera, cerca de definir, cambio. Asiste Capitán Comando, le gana en el salto el Sentinela... De Mabel, que sigue en el aire. Y sí, elimina el level 1 ahí. Para León, otra vez en la esquina. No ha habido muchos snaps en el en el, a lo largo del torneo. Ni trabas eh, Spider, pero se han visto muy buenos combos. Muy buenas combinaciones y dominio ¿no? con, los, con los personajes que manejan estos jugadores. Sí, los snaps normalmente vienen de parte de Tormenta y Magneto. Pero sí, también estos personajes los pueden hacer un poquito más lentos, atacan más a distancia, pero sí, este, son los poderes de usar a la hora del ataque. Y los otros son más rápidos, por eso se, se hacen los snaps más fáciles. Muy bien, vence entonces, ahí está, mira de lo que estábamos hablando, precisamente al cable de el Warrior, el primer snap. Lo estábamos diciendo cuando sucedió ahí Spider y con eso Leon Peruvian parece que va a conseguir el tercer punto. ¡Qué bueno! El snap para León Peruvian y darle vuelta. Es especialista en esos movimientos. Lo recuerdo bien en la liga de Mid y Lowe's con Psylocke ejecutando esos snaps. Y me llegó a hacer... A, a, contra mí llegó a hacerme como 3. Ahí snaps está. Y logró darme la vuelta. Uh -huh. 3 a 0. Y comando. ¿Cómo ves a León Peruvian? Yo lo veo fortísimo. Y la verdad no tiene ganas. De regalar nada, Spider. No, no, no. León lo que va a querer es asegurar un aplastante ahí 5-0, de ser posible. Pero esperemos que, que Marvel Warrior uh, no se deje. Vamos a ver. Muy bien. Lanza el ataque. Otra vez, Tormenta. No puede en estos momentos. Qué velocidad la que está jugando. Utilizando eh, con tormenta, acá Mabel, ¿eh? muy bien. Marvel Warrior, muchachos, cambio para cable. No puede levantar a la veneca el golpe level 1 y no tiene más recursos. Si no, lo hubiese prolongado definitivamente. Leona y eh, le regaló tormenta y no lo aprovecha tampoco el player 2. Vamos con todo. Tipi, toda muy buena la asistencia por parte de cable para León Peruvian. A ver ahora. A ver, no hay overhead. Tampoco el soneo que lanza el propio cable del player 2. Ahora sí, lanza la granada. Va a ver, Warrior. Insistente arriba, eh. No, no regala. Ahí está. ¡Qué bien! Lo bajó comando. Incre increíble. ¿Cómo? ¿Complementa o aguarda toda la pantalla ahí? ¡Uno! ¡Vienen dos! ¡Vienen tres! Y lanza 4, aunque con 3 fueron suficientes, lo dejó con un pixel, responde con la misma vaina, Mabel Warrior. ¿Y quién va a vencer primero? Es el Player 1, muy buena. 71 golpes, ingresa centinela quedan vivos. Ambos androides ahí para los jugadores. Cerca de vencer está, claro, León Peruvian, 4 a 0. ¿Qué juego el que estamos tra... Zoro-Kizaru. Kizaru, ok, Zoro-Kizaru, muy bien. Contra Sefi, no, contra Heck no. No, contra 34. Yes, sí, 34 de Argentina. Muy bien, será entonces México y Argentina. Ya pasó sobre Scanor de México. Ahí, Heck eh, 34. A ver qué es lo que puede hacer ahora. Heck contra Pollo, que se vio firme y fuerte. Casi le hacía alguna faena por ahí. Su rival en ronda 1, pero. Contrarrestó bien, adaptó Y en lo último, bien dijiste, ¿no? Lanzó su mejor tercia y con eso definió 5 a 3, venció Mal no recuerdo, Pollo En ronda 1, a ver ahora Ahí contra Danco De Perú, fue su rival 5 a 3, fue el marcador Acá, León Peruvian Como siempre, castigando y convenciendo ¿eh? A propios de extraños Queriendo Llegar contra Sefichame, la semifinal De Winners bien por ambos muy buena, arriba consigue eso, nivel 1 para Tormenta otro más bueno, el ataque no se lo comió, el que sí fue Sentinela, no pudo castigar más de todas maneras, por la espalda ejecuta León con esto, parece que es suficiente se lo guardó, se lo guardó se lo guardó. Ahí. Spider, como ves? Ya está, ya está, ya lo tiene, güey. Con uno fue suficiente para que cayera el cable de Mabel. Va a ser victoria. No, pero... Todavía tiene esperanzas eh. A ver oh. si puede. Tiene. Vámonos, ataque doble. ¡Oh, oh, oh, oh! Ah, 5 a 0, león. Es comunal el castigo que le vete a sus rivales... A su rival, perdón. Mabel Warrior. Y bueno, es todo entonces para Mabel Warrior hasta el momento. <risa> continuamos e iniciamos México y Perú en estos momentos disfrutándose la gloria Félix Zanco y Pollo todo a cinco, recuerden muy bien queremos que uno, un paisano dice gracias a ustedes Marcos por acompañarnos culpado también de repente por por la imagen sin embargo son cosas que suceden cuando tengo eventos en vivo amigos es sencillo de entender de captar también muy buena excelente bueno el ataque de vencer hasta el momento Pollo Adán fue, lo está haciendo de muy buena manera Alberto definiendo prácticamente el mexicano en este momento y jugando con una bestialidad, una velocidad superlativa, fortísima. Sí, también por Marco Luque, Alberto. Uh, no, lo que pasa es que este... Este, una vez más consideramos los mejores ocho uh, tops, Pero sí, ellos están Son nuestros amigos Aquí del, del mar de Sofretar con en el online. Permíteme sí tantito Mira nada más la, esa la. traba Mira nada más la traba que hizo con Iron Man ahí Pollo espectacular Recibiendo también Y cuidado, en perfecto de vencer ¿eh? Es impresionante el nivel de este mexicano Es increíble lo que está demostrando Pollo, amigos Espectacular nivel, se va a tormenta sin meter las manos. Increíble, qué manera. Atacando soberbio pollo. Demostrando alto nivel. Lanza nivel 1 y un A la que no lo va a hacer por mucho tiempo. ¡Qué buen ataque! ¡Triple! ¡Vámonos! Impresionante el segundo punto para Pollo. Güey, Pañarro. Continuamos, Blanco. Hasta el momento cayendo contra Pollo. Muy bien. A ver. Tibún, Tormenta y Magneto persiste entonces con su tercia. Hasta el momento Félix, que no hay respuesta. Ya lo tiene Centinela para Zoro Kizaru. Vaya niveles que está mostrando en estos momentos, Pollo. De verdad, no lo encuentra. No hay manera hasta el momento de descifrar ese ataque para Nanco, Alberto. No, muy complicado. Ahorita, a, a, los únicos que le alcanzo a ver a, que le puedan llegar es el amigo Seppi, que también está en gran forma. Y los mejores del mundo, hay que ser sinceros, porque está muy contento. Muy bien. A ver, Félix, busca regresar. Ya lo encuentra también por ahí. Te amo mucho más, Chiquitita. Gracias por acompañarnos ahí. Abrirse María Preciosa. ¡Mua! Besote. Overhead busca tormenta. Qué buena. Aprovecha el cambio de Iron Man. Buen reset el que logra ahí. Y define sobre Tony Stark. Ahí para vencerlo. Apoyo. Sorpresivo en el aire. Ahora el mexicano. Busca el granizo. Lo encuentra. Otra vez el factor. Eso. Otro nivel 1. Es por abajo, muy bien. Como complementa el combo, lo lleva arriba. Confirma de manera espectacular. Otra vez ahí Tormenta la lleva al suelo. Le cambia la guardia. Busca rápido Tibún responder. No puede hacerlo Félix Banco. Se va también Tibún. Y es turno de Magneto el último. Así lo recibe Tormenta con uno. Son dos. Y listo. 3 a 0 manera de atacar Se ha visto muy fuerte hasta el momento ahí este pollo a ver si banco puede responder por fin lanza la barrida sí, ahí está logra entrarle a tormenta de pollo no la va a soltar excelente el infinito de magneto hasta el momento aprovechándolo de buena manera banco y ya está nos despide a tormenta bien buen inicio ahora quedó expuesto acá, no otro overhead para Magneto busca repetirlo y lo encuentra excelente barrida, cambio de guardia hace el cambio por Sentinela acá Pollo y por fin se está viendo algo por parte de Danco una respuesta que necesitaba cuanto antes, dada la velocidad con la que estaba atacando hasta el momento Pollo, cerca de caer el mexicano, lanza rápido los nivel 1, ingresa tormenta, muy bien con 21 granizos impactado sobre el androide ahí, que hace el salto largo, el cambio de guardia no, no lo logra, ahora sí Tibun. acaba con Sentinela, con ese castigo frontal, en asistencia, y va a caer, se los digo, va a ser el primer punto para Danko, excelente, excelente resolución, como responde y se mete en la... Magneto, Tormenta y Tibun contra Magneto, Tormenta y Stylo, que hay cambio en el roster del mexicano Alberto. Sí, una vez más, mira, un, es un oh, snapback. La, que la, que estaba diciendo. ¡La sí, Toru, sí. Un snap. Otra vez. Snap. Aprovechando entonces se snap daba ahí de Danco. Inicia fuerte el peruano, amigo. Rápido busca el segundo punto. Qué bien responde sobre Pollo. Vaya manera de atacar para Danco. Meterse de lleno a la pelea y responder de buena manera. ¡Qué nivel! ¡Vámonos! A ver ahora. Busca el cambio de guardia. ¡Oh! Kevin lo retiene. Ahora sí. ¡Joshua! ¡Tu Yoshi! ¡Gracias, amigos! Desde México. Atentamente el Mayate dice, güey. Ayate te muchas gracias Joshua Fuerte abrazo hermano Tres barras de poder contra una Se ve fuerte hasta el momento Danco Ya lo lleva al suelo y le cambia la guardia Y ahora el castigo es por doble Qué bien lo hace Pollo Para darle vuelta a esto Se va Magneto Entre Arquijara, gracias Muy bien Espectacular regreso Para Pollo se mete a la pelea con esto y la velocidad de Tormenta será aprovechada por parte de Danko Con la persistencia y los overheads de Magneto para apoyo Vamos a ver qué impacta primero La velocidad o el overhead Lanza el Soneo. Ahí Danko No hay nada Aguanta bien, puro salto largo Levita ahí Magneto Ninguno, todos los dos se respetan Ninguno arriesga hasta el momento Ingresa Tibu Arriba otra vez Tormenta Busca rápido Danko otra vez lanza nivel 1, sigue robando sangre a distancia hasta el momento, no lo puede levantar, no hay overhead, no hay nada en estos momentos, muy bien, Granizo, así le está robando la sangre Danco, al mexicano, Apoyo. que ya responde, buena, cambio forzado, ingresa a Tibur. y era lo que necesitaba, 5 segunditos ahí, Pollo para buscar algo, ¿no? ¿Qué hace el cambio? Danco, se le regala no, ahí está, muy bien, lo hace, de qué manera, y sigue, ataca de frente, muy bien, llegó el overhead para Magneto, la oportunidad de Pollo, cuánta sangre quitó esa vaina, no es suficiente, se va Magneto, sí, van 3-1, van 3-1, otra vez el granizo, van 3-1 amigos, yo lo sé, eso, otra vez puede regresar Pollo y conseguir el cuarto punto a su favor, muy bien, que es comeback por parte del mexicano Se va arriba con los pichones Y nada, ni nadie, ni Tibún Ni nada va a llegar Qué asquerosa la manera de vencer Pero corriendo también se gana sí. Va a finiquitar la obra, acá el mexicano no, no guarda nada No escatima en recursos Y busca no perdonar Vamos a ver ¿Qué tal Ángel Antonio Álvarez? Gracias Argenis. Muchas gracias muchachos. Ahorita vamos a intentar solucionar. O le repito, lo del sonido Bueno, su ataque. se Pichan y Cachorro. Bien. Fichán y Cachorro. Spider, ¿cómo ves la reta siguiente? Yo no lo conozco a Cachorro, güey. Sí, Cachorro hay discípulo de, de Pollo y Cetichampo, pues ya un viejo conocido de nosotros, campeón de varias ligas, de una liga, Lopes, perdón, eh, pero Cachorro hace su debut con nosotros en, en las ligas y se aproxima un buen, buen encuentro. Así es, vamos a ver qué es lo que ejecuta hasta el momento, Danco sigue vivo, eh, va a vender cara la derrota, definitivamente acá nuestro amigo Inca, lo sujeta, vámonos Pollo, ahí está atorado en la esquina del dolor. Toda la lluvia de golpes que le mete para vencer a Tormenta. Y sigue castigando el in in Increíble, ¿no? Le regresa Daen con la faena, El favorcito. Ingresa Zaylock para el mexicano. ¡Oh, cochón Cure! ¡Qué buen antiaéreo! Y ahora el show, güey, para confirmar. Dejándolo a tiro de gracia. Y la voltereta por parte de Pollo fue impresionante. ¡5 a 1! Sentinela y magneto ahí, algo, algo diferente. Está bastante bien. Muy bien, vamos a ver entonces, si habrá felicidad o desgracia, pero de qué lado. Habrá, pero ¿de qué lado? Esa es la gran pregunta La incógnita de esto Iniciando fuerte entonces acá León con todo Qué bien utiliza Sentinela, aquel peruano Atora Magneto para Sefi Y ataca a distancia, excelente El movimiento El granizo, sí, es suficiente Claro, qué buen chip damage el que consigue Y cuidado que se puso loco León Peruvian de inicio, Spider Bastante bien ahí de parte de uh. León. Mis respetos. Eh, no le tiene mucho miedo a, a Sefi a pesar de que es de los favoritos. Y León también. Considero que también es de los favoritos para ganar esta liga. Así es. Vamos a ver entonces. Estamos jugando desde la plataforma de la PlayStation Network amigos. Sí. PlayStation 3 para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Bonita noche. Marvel contra Capcom 3. Disfrútela junto con nosotros. Gracias a todos. Veremos. Está queriendo regresar, se se ve difícil, con dos personajes complicado, sabiendo que León Peruvian tiene dos asistencias disponibles, ¿no? Lanza el granizo, se resiste, queda positivo ahí, se lo va a aprovechar, lo lleva al suelo a León Peruvian con su tormenta que responde con granizo. Mauro José Hernández, muchas gracias. Bienvenido hermano, buenas noches. Eso, granizo de zona. ¡A nada! Está Leon Peruvian de sumar su primer punto. ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Somos los amigos de Marvel contra Capcom 2! ¿A poco hay más? Lanza Granizo. E ingresa a Comando y cuidado. Estos errores son los que le pueden costar a León. ¡Mira! ¡Lo está consiguiendo Sefi ¡Le volteó la guardia tres ocasiones! ¡Y le metió dos resets ahí para vencerlo al Capitán Comando! qué manera de atacar. Para Seficham no va a ser suficiente. Por un momento pensé y soñé en el comeback del boliviano. Así es. A lo largo de un mes hay contenido. Esa es la situación. Bueno, vamos a ver. Snap no no hubo. No pudo aplicarlo. Buena barrida. Asistencia de Syloc cerca de vencerlo el capitán Comando. No metió ni las manos León ahí. ¿Cómo ves? Buen inicio para Sefi, Spider. Y sí, anda con todo. Trae el ojo rojo, como le decimos. Anda enojado. Mira, está enojado. Vaya. Está enojado. Vaya que y sí. Le podría sacar el perfect, ¿eh? Le sacar el perfect. Sí, le va a sacar. ¡No! No pudo al final. Uy. Lo sujetó por fin ahí, Sentinela. Apenas un grab es lo que va a conseguir Reon Peruvian. Ya lo trajo. está loco, muchachos. ¡Qué regreso! ¡Qué manera de empatar! ¡Qué forma! ¡Qué plasticidad para regresar! Y definir sobre su rival ¡Uno iguales! Vale ¿Pero qué es esto? ¿Qué sucede? Complicado, ¿eh? Complicadísimo Buena, Desde abajo inicia Rápido el cambio forzado, como la atrapa Zaylock Y no pudo... Prolongar su ataque León, pero muy bien, le salió la jugada de inicio. No completa, pero sí, contrarrestó a su rival. Y ahora se lanza Tormenta, bueno, el DP para silo lo lanza de nuevo León, una vez más, ambos responden con lo mismo. Cross-up ahora para Sefi, lanza su Tormenta con granizo, nivel 1, en el aire, levitando, responde con tres patadas, León rapidito. Lo propio para Ceficham. Que levanta a su rival, 9 hits Muy bien, nivel 1 Tempestad Magnética y Granizo Se contrarrestan ambos Comparten golpes Muy bien, asiste ¡Qué bien! Ahora León Está hasta el momento Dominando a Ceficham. Mostrando mejores adeptos En este Mirror Match Entre ambos jugadores, eso Otra patada en el aire Estamos cerca de voltearle guardia ahí a Magneto. Ahora de levantarlo. Er el Dor, muchas gracias, hermano. Granizo sobre Magneto. Que tiene prácticamente tres barras de poder el boliviano ahí. A su favor, disponibles. No sé si pueda. Otro más. Bien. Vámonos. Ahí está Magneto. Definiendo a su favor. Atorando a tormenta. Bien para Seficham. No la, pi la pierde el final. Y aprovecha el error León Peruvian para eliminar a su rival Muy bien, vámonos Eso, cochugacure Cuidado, cuidado que está regresando Sefi Va a terminar con el match el que gane de esta contra Muy bien, entonces se verá la final de Winners y esperará al finalista nada más 2 a 1 León Peruvian bambalines en estos momentos pero que están presentes en transmisión siguiéndonos el propio Jinso Otome hasta Ensenada ahí, ahí está, mira el snap de inicio con esto lo rompe Sefi-Chan y ya inicia con todo el ataque de Magneto ya vence a Psyloc. cuidado que Sefi parece que lo va a empatar rapidito lo está perdiendo y León Peruvian no contrarresta y creo que va a perder a Tormenta ya mejor se quedó parado Ahí, Spider Viene Magneto, el último en el orden Rapidito en 15 segundos Lo está reventando Sefi Cambio, buena Cambio forzado Ingresa a Tormenta, Luis Marvel no, no está participando Luis Marvel es más jugador Mid y low, ¡ah! Le aprovecha La jugada Saca a Tormenta y se queda con silo cucharada de su propia Medicina para el boliviano Dice acá León Peruvian y cuidado que con Magneto puede conseguirlo. Ya está Sefichán definiendo. Amigos, esto estará empatado a dos en cualquier momento. Dos a dos. Una vironga. Acá a Urbi. Eso Magneto es bien trabador. Dice Javier Alejandro Vega. Sí, güey. Definitivamente. Muchísimas gracias a todos. Continuamos. Y el inicio es prometedor. Para León Peruvian. Otra vez iniciando con todo y castigando. La levantó a Silo. ¡No la va a soltar! Otro snap. Para León ahí. Mi estimado Spider. Buen ataque. Y León Peruvian atacando con todo. Muy bien. Kyle Platas! Kyle Kyle güey! A ver ahora. Chop, güey. Claro, Magnetic Chop, güey. 8 barras, perdón, 8 hits. Lo tiene atorado en la esquina del dolor. Atormenta no puede levantarla. No hubo cambio de guardia. De todas maneras, León Peruvian está convertido en una mismísima bestia. Y le aplicó un segundo snap en la reta. Y con eso, León Peruvian se puso sotana. Definió con todo qué manejo. Nos organizamos para trabajar así, en conjunto y terminarla como tal. ¿Inicio para quién? Es para Sefi. Arriesgó de más y le salió Y la trabó a Psylocke Y se va, rapidito, con un snap Muy bien, el que quede campeón va contra mí Sí, ok Yo lo voy a reventar al manco que gane 10 yes, hits, se zafa rápido Tormenta, buscó el cambio de guardia Mira viejo Me das, te doy Así es como se están metiendo este par de caquinos Ahí, Spider Cómo se contrarrestan, hermano Cómo se atacan Cómo se definen y cómo se hacen pedazos el uno con el otro, ¿eh? Le está propinando lo mismo que se vio en el punto anterior. Ahora se fichan a León. ¡No pudo jamás! ¡Qué impresionante el dominio! Un error y te define la reta. Esto es así de simple. El más mínimo error. Muy bien. Ahí está la historia entonces de Spider. ¡Tres a tres, amigos! ¡Continuamos! A ver quién mete la primera patada. ¡Fue León Peruvia! ¡Ja, Así de simple. Ya responde Sefi, cambio forzado. Viene el snap. Viene el snap. No, no pudo. No lo levantó. No lo aprovechó, lo perdió. Y ahora sí. Esto se va a ver un poquito más parejo. Los primeros segundos son los claves, tal parece, en los puntos entre estos dos. Se equivocó, León. Regaló a Psilock. Rápido aprovecha el movimiento. También se fichan, perdón. Y define. Se equivocó asquerosamente. Y ahí va. 9 hits, cuidado que Sefi va por el match point Buena barrida, 6 hits No lo pierde, eso Asistencia de Psylocke, bien aprovechada 6 hits, confirma, le restan 5 barras de poder Rápido Leon busca responder con una No le ejecuta, no sirve para nada Y ahí está Magneto haciendo de las suyas en la esquina Vámonos, Tempestad Magnética, Granizo Y listo, 4 a 3 muy, muy buen arranque de locura, de histeria ¿Cómo ves hasta el momento Spider muy bien ahí está, mira, el golpe, no, no llegó para León Peruvian, acá puede acabarlo, se fichaba amigos y ser el segundo finalista de Winners del torneo y con eso, eh con eso podría ponerse a muy, muy buena muy buen perfil. Contra apoyo. Que ya está esperando rival. No hay snap. Overhead tampoco. Arriba sujeta bien Magneto. Define. Confirma con otro ataque a distancia. Nada más una zona. No ejecuta. No sirve. Esperando ambos. La oportunidad la aprovecha primero León. Voltea la guardia. En dos ocasiones. Hay Reset. Pero no prolonga su ataque aguanta ahora, Tormenta para Sefi tiene tres poderes y ya quema uno, castiga a Psyloc. viene la asistencia para León Peruvian de nuevo, repite la dosis y ahora sí, hay cambio por Tormenta de nuevo dándose los dos buscando a su rival muy bien eso, vámonos eso es muy bien Definiendo hasta el momento, vendiendo cara a la derrota a León Perú, bien amigos. Y hasta el momento prolongando esto. Ha sido la mejor reta, sin duda alguna, ¿eh? del torneo. En lo que va del mismo... Escan... Perdón, Spider. Muy bien. Sí, muy pareja. Ahí está, mira. Ya venció a la propia tormenta de León. Y ahí, ahí busca rápido vencer a Zaylock, León no pudo. Eso es. Lo lleva al otro lado del... Stage ahí, Seficham Cuidado que con los dos personajes Y la lluvia El, el spameo de striker Pudo haber conseguido más Seficham Lo va a llevar a la esquina y ahí va a regresar no Va a, re va a recibir a Zaylock Le volteó la guardia a León Se va a empatar esto muchachos Ya llenó la barra, cuidado Arriesgando demasiado con ese abajo Ahí se Seficham no pudo, el 2H Listo, victoria para León Peruvian Cuatro iguales se fichan, Oleo Peruvian, hagan sus apuestas, se golpean rápido, ejecutan el mismo movimiento, ¿eh? buscan desde el inicio hacer la diferencia, no pudo ninguno. Y ahora saltos cortos, el golpe fuerte de ambos, buscando entrar, romper la defensa de su rival, busca el cross up ahí ninguno puede hasta el momento castigar, se aguantan. Arriesgando todo por el todo. Qué bien. Ahora sí, el que desequilibró esto fue Ceficham. Y de un movimiento venció a Magneto. Y se ve complicado el panorama ahora ya para Leo Peruvian. Con esa tormenta trabada en la esquina. Asqueroso y cochino el movimiento para Ceficham. Responde por fin Leo Peruvian. Y busca resolver. Busca responder. Puede hacerlo todavía. Viene el güey. Para ganar distancia, Ceficham. Para replantear el ataque contra su rival y ahí está aprovechándolo, por supuesto en lo que hacía una y otra cosa logró distancia e impactó y a nada, está de caer tormenta y viene el granizo y sigue robándole de manera directa sangre ¿eh? a Évora, León Peruvian por su parte era indirecta con esos eh, robos de sangre otra vez de manera indirecta quitando sangre, se fichan con defensa todavía León Peruvian, pero cerca del chip damage, el player 1, el boliviano, que quiere final de Winners. Arriba se atacan, otro granizo. Muy difícil lo que tiene todavía por recorrer León Peruvian. Ya ambos están llenando la barra. Acá Spider. Ahí se va a ir Tormenta, hay cambio. Muy bien, llega silo Podrá contrarrestar, podrá hacer algo acá León Peruvian. Se ve difícil, por supuesto, contra Tormenta. Un panorama Atroz el que tiene el frente, León. Doble barrida. Abajo, impacta se Responde arriba ahora a volar. Muy bien. Busca impactar. Lo hizo. Otra vez con cuatro hits directos. Vámonos. Cayó Sylock En el movimiento también impacta León y vence a Tormenta. Pero esto está dificilísimo. Ahí está, doble patada. Se acabó. El segundo finalista es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 muy bien. Tormenta y Magniro. Así inicia el, el tercer punto de la persona. Veremos de qué cuero salen más correas. Gracias a todos por acompañarnos. Muy bien. Cambio forzado para Tormenta. Jack, Busca rapidito, con mucha velocidad. Que bien se ve esto. Pinta para bien la reta, ¿eh? Al máximo, se van a entregar con todo.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 Eh, Sylock Azul para pollo, 7 segundos en el reloj, cerca de vencer. Aguanta, Jack, no aprovecha, no arriesga nada. El mexicano, ahora sí lo hace, se lanza al frente, 2 segundos. ¡Un grab! Les dio la vuelta de último segundo. No, practica... oh, ¿qué pasó? El pollo practicando lo que le enseñé dice: Freddy Wallow, muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, ahora sí, se escucha mucho mejor. El sonido está nítido, amigos.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 Para Apoyo en estos momentos hay cambio Ahora sí ingresa Tormenta Y puede hacerlo Y está ejecutando El granizo le, lo venció en velocidad Casi conseguía el snap también ahí Sobre silo lo está ejecutando en estos momentos Lo venció Va a ser victoria para Apoyo Y estará en la final de Winners Spider Juan 5 a 1 Sobre Jack 34 Muy bien sí, ahí Muy poderoso muy poderoso, pollo. Y me, me comentan que sigue León bien contra Sefi, la otra final de, la otra semifinal de Winners. De Winners, muy bien. Cetinela y Magneto, hay algo, algo diferente, está bastante bien. Muy bien, vamos a ver entonces.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 regaló a Silock. Rápido, aprovecha. El movimiento también se se fichan, perdón, y define. Se equivocó asquerosamente. y ahí va. nueve hits. Cuidado que Sefi va por el match point. Buena barrida. 6 hits. No lo pierde. Eso, asistencia de Silock bien aprovechada. seis hits confirma. Le restan 5 barras de poder.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 Ataque a distancia, nada más una zona No ejecuta, no sirve Esperando a ambos La oportunidad, la aprovecha primero León Voltea la guardia en dos ocasiones Hay riser, pero No prolonga su ataque Aguanta ahora, tormenta Para Sefi tiene tres poderes Y ya quema uno Castiga a Zaylock Viene la asistencia para León Peruvian De nuevo, repite la dosis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 inicio, entonces con la final de Winners, amigos Blaster Repulsor no fructifica, Iron Man para apoyo, raro verlo ¿eh? bueno el único Iron Man, yo creo de todo el hasta el momento y hasta resulta raro ver a uno solo, Víctor Rofer gracias, que bien aprovecha el granizo, Pollo retrocediendo, viene ahora Magneto dos ocasiones respondiendo con todo Granizo no sirve de nada y bien todo sobre Centinela. aprovecha Pollo rápido va sobre Sefi lo tiene en la esquina se pudo zafar al final pero ahí van aprovecha ahora distancia Sefi ingresa Centinela y lo va a castigar el error es Craso para Pollo eso prolonga todo con un pixel disponible Cañón de protones Magneto se lo está comiendo Y también Tormenta Muy bien Espectacular el regreso por parte del mexicano Como lo retiene a Tormenta ahí. Y, y falló Falló la lluvia eléctrica al final Tampoco hay Gakure para Seficham y Susailo Cerca del primer punto pollo de esta final de Winners Uno de los dos va a llegar con doble coin, al final amigos del camino Así que No están Guardándose nada Quieren llegar con todo Unibin, unidad Beam, unidad Bin Tampoco, listo, se va Tony Stark Y en un movimiento, también Sentinela Cae, cuidado Cuidado, patada abajo, ahí está Un solo movimiento Y cuidado que ingresa Tormenta Y la va a recibir con todo por fin, consiguió distancia, que era lo que quería Pollo. Es suficiente con el chip damage. Bastante arriesgado lo del mexicano. Crucial para Seficham, ¿no? El golpecito ese de Magneto saltando o desde abajo. No pudo. Qué bien, impacta. Mira, Sailo, cuánta sangre le quitó de inicio Pollo. ¿Cómo? Desequilibra ahora Sefi también buscando lo propio. Buen reset. el que logra ahí, lo lleva a la esquina, lo lleva al aire. Lo está llevando de a poquito. A la orilla, a tormenta. No creo que vaya a llegar. Va a caer antes la Veneca. Excelente, Seeficham. No nice hay chok, güey. Sí hay chip damage, tampoco. Arries... bueno. No te puedo creer. ¿Cómo? Quema un poco de sangre pollo con el counter ahí que buscaba con Iron Man y no quedó entregado. Bien aprovechado el movimiento para Seeficham. Esto lo va a empatar. Se ve dificilísimo ahora. El contexto para. Pollo, sin duda alguna Igual lo va a buscar, hay cambio ¡Qué bien! Arriba con Tormenta Buscó el cambio de guardia No logra impactar, lo tiene ahora Atrás, agazapado A Sentinela, que tiene 70 de sangre, busca sorprender Con el Cochugacura y el Chopway. Lo hace nada más para llevarlo al suelo ¿eh? ¡Qué bien! Se va a Tormenta Ya está también Ahí, Magneto atacando Con todo, a Seficham. O oh, con fichan por fin hay, def hay defensa No, ya lo varió. Qué terrible el ataque del boliviano Se va a empatar esto Spider se va a poner bueno viejo Y bastante bueno Ahí por ejemplo uh, Pollo hace el Alpha counter Eso quiere decir que utiliza Magneto, Tormenta y Psylock Contra Tormenta, Iron Man Y Sentinela A ver cómo inicia esto Con Pollo con todo Así inició Y no nos deja decir siquiera O hacer nuestras predicciones Previo al inicio Dado lo fúrico y lo frenético Cañón de protones Uno, dos Y así define Descomunal inicio para apoyo. Y acabó rápido con el personaje De su rival, otra vez el granizo lo levanta Busca rápido responder También se ficha y meterse a la pelea Qué difícil, eh Qué difícil para ambos eh, equivocarse, arriesgarse y no impactar, porque si no lo haces estás muerto. Liquidando hasta el momento, pollo en 30 segundos. Es increíble. Granizo, claro, se va a silo se va a ir tormenta, 2 a 1 pollo, que quiere final. De no, sí, así es arriba bien Magneto muy bien vámonos buena, ejecutando Cefi en estos momentos a su rival consigue defenderse ahí Magneto y con eso no habrá tanto robo de sangre por parte de Pollo así que Sef sefi tendrá la oportunidad en este mismo punto de lograr la voltereta y de empatar esto. Quitar ¿eh? la distancia que hay entre ambos jugadores. No sé si al final pueda hacerlo. Cañón de protones. E, e impacta tormenta. Y acá lo va a llevar. Qué buena. Le cambia la guardia. Había hecho un reset espectacular. Sin embargo, no es suficiente granizo smoke bomb bomba de humo unidad BIM ahora está cerca de vencer a Tormenta Pollo también se ficha, más cerca el mexicano cuidado, cualquier error en asistencia cuesta el mundo elimina a Iron Man en estos momentos Sefi así recibe Tormenta no Trust Granizo Tampoco tampoco se va a recuperar algo de sangre La Tormenta de este fichar Y es bien aprovechada en estos momentos Cuidado Ahí está, bien Erradicada Tormenta Es el momento para Pollo Y queda al frente Ese es el Alpha Counter que decías Que no funciona Hasta doble patada Mira Pollo está regresando viejo Está regresando Pollo. Se veía difícil. Y no fue así al final. Seguimos, amigos. ¿De qué manera? Y Sefi rápido, ¿eh? Antes de iniciar, de hecho, al frente con Magneto. De lleno, con todo. Muchas gracias ahí por sus comentarios. Sí, Laura Golden, pues ya se convirtió en eso. Juan Tolbert. Gracias a video, mira, está presente. ¿Qué significa tu nickname? Dice: Video Game. Video Game, muy bien. Ahí está. Cañón de protones de nuevo. Buscando el soneo en estos momentos, pollo. Claro, sigue ejecutando. Shopway, a distancia, nada. Tampoco sí. Al final, Sentinela, quita. el ataque no de Seficham, y ahí va 30 segundos muy parejo en cuanto a sangre también muy bien a ver muy bien muy bien eso. A ver ahora. Uh, mira, Pollo, güey. Se va a poner en match point. Cuidado que Pollo está sobrepasando en estos momentos a Sefichan. Y puede colocarse un punto. A ver ahora con Magneto. fichan todavía tiene algo. Aprovecha, Centinela. ¡Listo! ¡4 a 1 Y está a un solo son a 7 entonces. Video hermano, ya eres mexicano, dice Argeris. I got winner. Gracias, dice. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces. Muy bien. Pollo cerca de vencer a silos de inicio. Des, qué terrible. Es brutal el ataque del mexicano. No le da espacio a sefichán Ingresa Iron Man ahí y queda en buena posición. Qué bárbaro. Qué forma de atacar. Sin duda alguna. Y ahí está atacándolo también a Sentinela. Trabado de cambio. Como lo habías dicho. El cambio forzado. Ingresa que ahora. Se ve difícil. Cañón de protones. Qué buena finta. Hombre, mira apoyo. ¡Míralo, apoyo! Y ahí está, definiendo el 5 a 1. ¡Vámonos! ¿Y quién lo va a parar? Llegar. De una buena vez y acabar con esto. Tormenta de inicio para Ceficham. Hay cambio, ¿no? En el orden. Ahora ingresa Capitán Comando también ahí. Y le está resultando el movimiento de manera. Parcial hace fichan Porque su tormenta está definiendo La de Pollo, cambio Forzado Ahora Sentirela Blaster repulsor no sirve Lo regresa rapidito Iron Man Y ahí se va andando Muy bien, otro blaster Que no ejecuta, no funciona Eso ¡Vámonos! Nivel 1 para Sentinela Responde arriba Tormenta nada más Dos hits Cambio de guardia Que tampoco llega ¡Híjole! ¡Qué velocidad la de ambos! Arriesgando demasiado Pollo buscando resolver también Responde rápido Está en la esquina Torado. No puede zafarse Se fichan Con una velocidad Hermosa al frente Granizo Chip Damage Sobre Sentinela Y queda el propio android de ahora para se fichar ahí buscando castigar no le queda de otra más que trabar a Iron Man para vencer a ese sentinela y meterse en la pelea para apoyo acá Spider ahí está mira sí llegó sobre comando y casi se quedó un pelo de ser vencido Capitán Comando muy bien a ver ahora Eso, Lightning Storm Cuidado, cañón de protones Consiguiendo todo aquí Pollo Y se va Centinela. Igual a esto Increíblemente el mexicano Hace el cambio Lo aguanta, muy buena esa pesadilla De comando Otra vez, listo se fue tormenta difícil panorama para Iron Man para Iron Man y no puede y va a ser todo parece para Pollo quedó en cuatro la racha consecutiva acá se nos despide 5 a 2 para Pollo quiere acabar con esto rápido a ver si puede Veremos qué resulta entonces. 5 a 2 el marcador. Pollo queriendo atacar. Cuanto antes, eh. Vencer. Muy bien. La zona. No sirve. Cuidado. No le está saliendo el cambio apoyo en su roster. Spider. Lo están dominando Magneto. Hay cambio ahora sí con Tormenta y sigue. Y sigue ese Ficham. Y va a confirmar. Y no lo hizo. Ahí Sentinela pero queda en posición positiva para seguir tirando golpes. Cosa que no le interesa. apoyo lo lleva al suelo con 12 hits. Y se lanza ahora a replanear el ataque. La embestida no llega tampoco. Lo aguanta bien. Buena Lightning Storm Tempestad magnética Cerca de perder a Tormenta está apoyo. No le está resultando el cambio Hasta el momento en su roster Y está jugando firme ese ficha Quiere regreso Quiere comeback Y puede conseguirlo Dada la circunstancia de la pelea Se va el silo, amigos Despedida a Silo. Hace el ingreso Magneto. Ahora Tormenta. Y se ve dificilísimo. El panorama. Dos personajes prácticamente con el 100% de sangre. Ahí para el boliviano. Shopway se va a sentinela. Y este, este, esto dirá mucho. Sí, le entró. Uf, lo perdió, pollo. Lo perdió, pollo. Ahí está. Se va Tormenta listo lo había conseguido el cambio de guardia pollo pero no pudo prolongar con magnet hasta el momento de los cinco puntos pollo regresa entonces a lo que hasta el momento le ha dado buenos dividendos spider y sí, está es buscar regresar no laster repulsor no funciona buena mira nomás buen curena busca respuestas busca con todo y cuidado que sefi si pierde a tormenta se pone loco, claro, ahí está, mira Centinela va a ser el primero en caer va a ser Centinela el primero en caer para Seficham y cuidado que está consiguiendo el match point en estos momentos ahí, Pollo si sigue así puede muy bien Eso. Vámonos. Eso es. Qué bien lo atora. Ya está ejecutando el movimiento. Lo que quería y necesitaba. Ahí. Pollo para regresar. Mira nada más. 76 golpes. Y recibe con la misma vaina, tormenta. Y con un cañón de protones. Logra el sexto punto. 6 a 3 el marcador. Uno solo. Muy bien. Magneto, Sentinela y Silo. La última carta de Sefi por su parte. Tormenta Iron Man y Sentinela. A ver si puede, Sefi. Muy difícil. No imposible. Ahí va, ahí va, mira Iron Man. ¿Cómo tiene ahora Tormenta. Se le falló. Dropeó. Dropeó pollo, pero de todas maneras está cerca de caer Magneto y si consigue vencerlo no habrá manera no va a haber manera de darle vuelta eh. otro blaster no sirve muy bien a ver, salto largo se aguantan Busca, se fichan con ese sentinela negro, claro, logra seis hits, lanza al frente de nuevo su ataque, no sirve, otra lluvia de granizo para Tormenta, está cerca de vencer Pollo, se fichan vendiendo cara en la derrota, amigos, híjole, blaster repulsor, Aproveche lo lleva al aire, no, no hace más Pollo tampoco, por buscar vencer a la sentinela. Que responde en el aire. Ingresa el propio androide para el mexicano. Lo lleva al suelo. Se Lanza el level 1. Se quedó sin recursos. Por eso no pudo prolongar el combo. Y ahora lo trabó. Ya lo trabó. Ya lo trabó. No. No hay reset. Ingresa. Qué bien lo hizo silo Cuidado que el cuarto punto está en la bolsa. Para Se Spider. Complicadísimo para Pollo No imposible, ¿eh? pero sí muy complicado Busca el cross Busca el cross Ya se quedó sin recursos Es el momento de Sefichón para irse al frente Es el momento Y claro Ya vence entonces al segundo personaje de Pollo Y en estos momentos Se gesta el cuarto punto para Sefichón Muy bien, estamos de regreso Vamos a iniciar Match point, continúa el mexicano, Pollo. Zoro Kizoro contra Seficham de Bolivia. Que no tiene crédito, Te debe conseguir cuatro victorias consecutivas. Ya lleva una para vencerlo, Pollo. Y llegar a la final de manera invicto. Esta es la final de Winners. Qué bien, buena barrida. Está ejecutando en estos momentos a Silo. Y va fuerte, así recibe. No hay daño prácticamente. Para Magneto contra Tormenta y no sé viejo pero esto pinta mal para Pollo Parece ser que le va a hacer el quinto y va a estar muy muy cerca le está dando con todo lo a ser. un punto para Sefi Cham pondría esto ahora sí color de hormiga eh clave conseguir el punto para Sefi Cham Pollo aguantando un poco, no, arriba rápido, tres patadas lo puso a Mercedes Magneto que casi se fichó, lo aprovecha como debiese, no lo hizo al final muy bien ya rebasamos las cuatro horas de transmisión estamos cerca del final buena patada de nuevo Uf. No aguanta Jeff Terda y gracias por ese like. No hay asistencia tampoco que funcione. Nivel 1 de centinela consigue 4 hits. Ahí está. Fueron cinco al final. Y con eso cayó Magneto. Resta Tormenta. Y Pollo está sucumbiendo. Cuidado, que de a poquito está perdiendo camino. Está perdiendo terreno. Levita nada más con Tormenta. 2, 3 y Lightning. Muy bien. Air Throw se acabó. A machear esos botones. Ingresa contra Sailuk. La levanta. Qué bien lo tiene en la esquina. Vuelve con el reset. La vuelve a levantar. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Entra sobre Magneto! Todo con tormenta para apoyo. ¡Ah! ¡Lo reventó al final, Sefi! ¡Uf! ¡Qué barco en para apoyo! Tres victorias consecutivas ya lleva Sefi Cham. ¡Va por la cuarta! ¡Híjole! ¡Qué difícil! Augurar algo acá. Pronóstico reservadísimo. Y ambos atacando. Hay cambio para el roster de, de Pollo. Lanza de nuevo a Psylocke. Y a tormenta. Así como Magneto, ¿no? En este color rojo. Original. Por su parte el moradito de Sefi. Que está castigando y... Logrando vencer hasta el momento a Pollo. Responde con Tempestad Magnética. Ataque de zona. Algo de respiro parece Magniro. Muy bien. El granizo de Pollo. Responde con la misma vaina. Se ficha que falló en el cross-up. Ahí Pollo, increíble. Eso, ahora sí. ¡Esta es! ¡Esta era! ¡Uh, lo perdió! No te creo. El error para Pollo. Los nervios. En estos momentos a Flor de Piel sin duda Lo perdió, era el momento para liquidarlo bueno verge ahí está, lo lleva a la esquina Al gigantón de acero Eso es, bien trabado Es el momento para apoyo. Quiere final, 36 hits Responde rápido también Seficham. Con un grab, es frontal Ingresa silo Es la que intenta repeler todo y es vencida Qué buena también en la oportunidad de se no la dejó ir y con eso vence el personaje de pollo vámonos se va Magneto impresionante combo lo va a recibir con un chop y se va a empatar esto amigos y se va a poner de lujo la definición de la gran final no te puedo creer lo que estamos viendo le resta tormenta personaje complicado de vencer se va Magneto le, uf, casi le volteaba la guardia. ¿Se va el ir Sentinela? No. Otra vez. Cochuga Cure, no chip damage. ¡Sí! Llegó el final. ¡6 a 6! ¡Qué bárbaro, qué empate! Al primer finalista. ¡Venga! Que gana el mejor. Iron Man. Tormenta y Sentinela. Hay cambio entonces para apoyo. Inicia bien. A Sentinela lo contrarresta. Magneto, apenitas tres granizos, pero. Inicia bien, Pollo. Se fichan, nada que perder. Al todo por el todo. Mira los cambios de velocidad de Tormenta. Qué bien ejecuta Pollo. Qué buenas fintas. Qué velocidad la que está maniobrando. Entra por la espalda, ya lo trabó. Mira, Pollo. Se quitó el antifaz en el último punto acá. Mi estimado Spider. Y va fuerte, va firme, va con todo. Qué buena combinación. 60 hits el solo. Increíble. Y ahí está otra vez contra Sentinela. Y no puede. ¿Cómo la ves, viejo? Yo oh, la veo excelente ahí de parte de Pollo. Increíble. increíble. Vamos a ver, apoyo. Todavía complicado, ¿eh? Largo camino por recorrer todavía. Está consiguiendo todavía. Seficham quiere regresar. Muy bien. Ingresa Sentinela. Se va a ir el propio de Seficham. ¡Eso! ¡Así recibe a Silo! Y va a prolongar esto confirmando con todo también Iron Man. ¡Impresionante definición! Wow. ¡Dejando todo! ¡Y así! Wow. ¡Pollo es el primer finalista del torneo! Qué buena <risa>